Jesús en la última cena ya había insistido en que sus seguidores deben permanecer en él y que en concreto deben permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Ahora añade matices entrañables. Dice Jesús, no los llamo siervos, sino amigos. Y no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Y sobre todo señala una dirección más y comprometida de este seguimiento. Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. Antes había sacado la conclusión más lógica. Si él ama a sus discípulos, estos deben permanecer en su amor. Deben corresponderle amándole. Ahora aparece otra conclusión más difícil. Deben amarse unos a otros. No es un amor cualquiera el que encomienda, se pone a sí mismo como modelo. Y él se ha entregado por los demás a lo largo de su vida y los va a hacer más plenamente muy pronto. Nadie tiene amor, sigue diciendo él, más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor cristiano tiene una característica muy particular, la de ser semejante al de Cristo. Jesús en este evangelio no deja lugar a duda de cómo ha de ser nuestro amor. Dice él, ámense de la misma manera como yo los he amado. Para entender esto necesitamos comprender que el amor se puede vivir como decisión o como atracción. En griego es eros. Jesús nos exhorta a amar como decisión. Su amor de Jesús fue universal. Él amó hasta el extremo de amar incluso al enemigo. Este amor solo se puede vivir cuando para ello hay una motivación que trasciende a la persona a quien queremos. El amor como atracción es limitado y se vive en la relación con personas concretas a la que nos sentimos vinculados por razones de familia, amistad, simpatía o sobre todo deseo erótico. Este amor no es posible la fidelidad. No se puede superar los problemas de convivencia y se convierte en un amor posesivo o impositivo. El amor como decisión se traduce en respeto y aceptación. Así fue el amor de Jesús. Nunca pretendió poseer, ni dominar, ni aprovecharse. Tuvo libertad para decirle a los discípulos las, los fallos en que caían, pero nunca les echó en cara nada. Ni les pasó factura Jesús en fin amó a los que nadie quiere A los lisiados, a los mendigos y vagabundos A gente de mala vida Esto es lo que nos mandó a hacer todos El amor de Cristo fue un amor solidario Dejó su trono del cielo para servirnos Para ser uno de nosotros Renunció a su dignidad Para ser uno de los humanos fue un amor compasivo, por ello no podía haber un enfermo, un hambriento, un atormentado sin que él hiciera algo concreto por este. No vino solo a darnos órdenes o sermones, sino a aplicar su amor y caridad para con los más necesitados. Para Jesús no había clases sociales, culturas, buenos o malos, justos o pecadores, romanos o judíos. Los amó a todos. Los envolvió a todos de manera total. Junto a Él nadie se sentía excluido. Si verdaderamente queremos cumplir el mandamiento de Jesús, nuestro amor ha de ser también solidario, compasivo, total, y lo hizo como decisión. El amor de Jesús es el amor concreto, sacrificado, del que se entrega. Es el amor de los padres que se sacrifica por los hijos, el del amigo que ayuda al amigo, el que busca el bien del otro por encima del propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. Aprendamos a amar como lo ha hecho Él, saliendo de nosotros mismos y amando, no de palabra sino de obra, con la comprensión, con ayuda mutua, con la palabra amable, con la tolerancia, con la donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vamos a comulgar cada vez, somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor, con un gesto de comunión fraterna. Decimos, dense fraternalmente la paz. No podemos comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás. Que el Señor los bendiga.